¿Qué tal gente? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danicho. Hoy os traigo la tercera parte de cómo optimizar Fortnite Y hoy os traigo cómo optimizar la NVIDIA, ¿vale? Solamente es un paso que tenemos que hacer si tenéis la gráfica NVIDIA en vuestro PC Y con esta configuración vais a conseguir muchísimos más FPS No solo en Fortnite, sino en todos los juegos que tengáis y en todo tu PC Así que vamos a ello, vamos a la configuración NVIDIA y vamos a abrir la página una vez aquí, chicos, tenéis que poner lo mismo que yo tengo, ¿vale? Vamos a la primera página todas y tenemos que poner Utilice la configuración avanzada de imagen 3D Perfecto, ya la tenemos Pero antes, con el, antes de seguir con el vídeo, chicos Os recomiendo que os veáis la segunda parte y la primera parte de esta serie La tendréis aquí arriba en las tarjetitas Por si queréis pasaros y cómo poner eh, el Fortnite Vamos, a máximo rendimiento, no, a lo siguiente Vamos a poner controlar la configuración 3D y es lo único que hay que tocar aquí en estas configuraciones, ¿vale? Vamos a configuración global y tenemos función configuración. Nitidez de imagen, nitidez desactivada. Mostrador de fotogramas múltiples, desactivado. anti lacing desactivado. Modo, desactivado. Corrección gama, activado, ¿vale? En configuración, por si les ponen negrita, hay que poner ningún, Transparencia, desactivado. CUDA, GPU, todas. Esto significa, como dice aquí... Eh, para utilizarla como un procesador CUDA y vale, esto, Lo de CUDA, la verdad, que no sé qué significa Que no sé qué significa CUDA, pero bueno Nosotros vamos a poner todas, ¿vale? caché de sombreador activado DSR off Antistrópico desactivado Filtrado de textura calidad al máximo rendimiento Alto rendimiento, ¿vale? Luego, diferencia de lot permitir Optimización antistrópica activado Optimización tralineal, también activamos. Fotogramas procesadores para la realidad virtual. Eh, bueno, esto por si lo quieres poner. Yo lo pongo en uno. Frecuencia de actualización preferida, controlado por la aplicación. Importante no ponerlo eh, lo más alta disponible. Porque eh, en algunos juegos sí se va a notar que va a ir mal. En Fortnite a lo mejor no, pero en otros juegos sí. GPU de renderizado, ponemos selección automática. Boho, eh, modo, perdón, baja latencia, lo ponemos en ultra. Y esta es la que más me dio a mí porque mm, no sé muy bien cuál hay que poner. Yo he puesto ultra porque se lo he visto a mucha gente poniendo en el ultra. Y nos dice: Selecciones desactivado para dar prioridad al rendimiento de renderización al permitir que los juegos pongan fotogramas en cola. Esto es lo que, esto es lo que tiene Nvidia por predeterminado. Yo lo puse en ultra porque mucha gente lo tiene en ultra y el ultra significa dar prioridad a la latencia al minimizar completamente los fotogramas en cola. Además de este modo, minimiza la latencia cuando tanto... Bla, bla, bla. Bueno. <ríe> es que ponen palabras muy raras, la verdad, que nunca he escuchado. Lo ponemos en ultra y si no, ponemos desactivado, ¿vale? Modo de control de energía máximo rendimiento. Este sí hay que ponerlo muy importante, ¿vale? Luego, oclusión ambiental desactivado Optimización enlazada automático Sincronización vertical desactivado Suavidad de DSR desactivado Triple booster, buffer desactivado Y por último, velocidad de fotogramas 175 FPS, ¿vale? De aplicación lo ponemos desactivado Y este lo ponemos a 175 FPS Siempre es mejor ponerlo un poquito más de FPS que tu monitor Si tu monitor es de 240 FPS, pues lo ponemos a 270 FPS, ¿vale? Si tu monitor es de 60 pues lo ponemos a 90 y cuando cambien de monitor pues cambien la configuración y ya está, ¿vale? Luego de eso lo ponemos a aplicar y una vez aplicado ya está chicos, lo único que tienen que hacer es eso, ¿vale? Y eh, os lo aseguro que el ordenador os va a ir muchísimo mejor. Eh, luego si queréis cambiar la resolución yo os tengo un tutorial que es la primera parte de esta serie de cómo cambiar la resolución en Fortnite sin tener que cambiarlo aquí en la NVIDIA. Si en caso de ustedes eh, queréis cambiar la resolución en CSGO o lo que queráis Pues bueno, es parecido, ¿vale? Bueno chicos, espero que les haya gustado el tutorial Si es así, dadle un like, suscribiros si no gastáis. estáis Y recordar si queréis un cofre, mandadme abajo en el comentario vuestra ID del cofre Y un comentario positivo Y si también queréis un chiste Me dicen un chiste, que por ejemplo aquí un suscriptor nos dijo un chiste Que lo voy a decir, ¿vale? Voy a ver el chiste que nos ha dicho ¿En qué se diferencia entre un comentario y Yao Cabrera? Que tu comentario lo deseamos y Yao Cabrera es indeseable Es un chiste no malo, sino lo siguiente Ni siquiera tiene gracia, pero oye Ya que lo ha comentado, pues vamos a decirlo Si queréis que vuestro chiste salga en el próximo vídeo Recordad, comentar un chiste abajo en los comentarios Y ahora sí que sí chicos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós